que sigue la preocupación en torno no solamente al COVID, no sé el resto, las campañas que tuvieron que estirar un poco, si finalmente tuvieron este, respuesta por parte de la gente. Contanos un poco cómo, cómo es la situación. Primero con respecto a la vacunación COVID, este, decir que no estamos en una situación de alerta epidemiológica ni de emergencia sanitaria, la verdad que ver que somos un poco hijos del rigor y que escuchamos en algunos medios nacionales el aumento del número de casos hace que todo el mundo asista masivamente a vacunarse, que venga apurado, de mal humor, mm. que trate mal. Y, y la verdad que eso genera mucho desgaste porque la vacuna está disponible en distintos lugares, en diferentes lugares en todo el territorio provincial, Lugares que se pueden consultar en la página del Ministerio de Salud de la provincia de manera tal que cada uno pueda ir al lugar más cercano, no generar este, congestión y, y esperas en, en un lugar determinado como por ejemplo el vacunatorio central que está aplicando solo de vacuna COVID 500 dosis cuando es una vacuna que vamos a poner permanentemente y que tenemos que acostumbrarnos a ir a aplicarlas a los centros de salud y a los vacunatorios de hospitales públicos como se hace con el resto de las mm. vacunas. Claro. No se van a abrir nuevamente sedes de vacunación, repito, en ese momento se abrieron porque era una situación de emergencia, porque estábamos contra reloj, claro. pero ahora hay que tomarse las cosas con calma, eh, y, y sobre todo respetar a los equipos de salud. Eso Ajá. en primer término, la, ustedes saben que la campaña de vacunación COVID eh, hay que darse los refuerzos, digo, en términos generales, porque no se trata solamente del tercer refuerzo o quinta aplicación, sino aquellos que se quedaron en las dos primeras dosis y ahora entraron en pánico y corren a vacunarse o se quieren ir de vacaciones y corren a vacunarse, eso obviamente que satura todo, claro. entonces hay que tener responsabilidad individual e ir cuando corresponde. Uh -huh. Si pasaron cuatro meses de la última dosis que se recibió, es momento de recibir el refuerzo. Ese es el mensaje claro, Bien. pero yendo con calma, no es una carrera contra reloj. Claro, claro. Eso es lo, lo referente a, a vacunas COVID. COVID. Iris, ¿en todos los hospitales públicos hay un vacunatorio? En los, en, en, en, sí, excepto el hospital central que preferimos no habilitarlo porque es un hospital que está dentro, es un vacunatorio que está dentro de las instalaciones del hospital, a ver, el Lago Maggiore, el Encinas, el Gailac, el Carrillo, el Noti, vacuna adultos y niños, uh -huh. eh, los del interior de la provincia, todos tienen disponibles este, centros de vacunación. Eh, igual que nos dicen por qué no habilitan sábados y domingos, porque no estamos en una situación de emergencia sanitaria Ajá. y porque hay que hacerse un espacio, eh, hay que hacerse un tiempo para irse a vacunar en los horarios que están establecidos de vacunación, eso es una cuestión de responsabilidad individual. Bien, bien, bien. Eso creo que está clarísimo porque me preguntaban dónde. Y bueno, lo que nosotros decimos es, en todos los hospitales públicos hay un vacunatorio y si no, también en las salas, ¿no? ¿Allí están vacunando, Iris? En los centros de salud. Centro de salud. que vuelvo a repetir, si ponemos en Google Ministerio de Salud Mendoza, uh -huh. entramos a la página del ministerio, hay un link que dice Centros de Vacunación COVID y salen las direcciones y los centros de salud que tienen la vacuna, los efectores de salud que tienen la vacuna. Bien. fui al centro de salud a la salita, no tienen la vacuna esperen la reposición son 24 a 48 horas es una cuestión lógica claro. hay que cumplir con determinada logística de uh -huh. cadena de frío este, no ponerse nervioso eh, ni, ni tampoco exigir cosas como si vacunar eh, fuese un acto rutinario y siempre claro. decimos que es un acto pensante sí, tenemos sí. que preparar la vacuna, cargar las dosis, anotar los lotes. No es un, un trámite, no es, simple, claro. es un proceso que lleva su tiempo y todos queremos, como pacientes, como ciudadanos y también como miembros del equipo de salud, tener una atención adecuada. Por lo tanto, uh -huh. se requiere paciencia y descentralizar en la, mayor, eh, en, en, en la mayoría de los casos, como corresponde, de manera tal, que podamos ir al lugar más cercano a nuestro domicilio, que la claro. gente de Guaymallén se vacuna en Guaymallén, que la de las uh -huh. es en la acera, y así con todos los departamentos. Bien, Agustina. Iris, sé que está la, la quinta dosis, ¿no?, para aquellos que les corresponda la quinta, sé que está sobre todo recomendada para aquellos que forman parte de algún grupo de, de riesgo o tienen más de 50 años, pero si yo tengo más de 18 y me puse cuatro dosis y me quiero poner la quinta, ¿me la pueden dar?, Sí, no hay ningún problema. Ok. O sea, que simplemente teniendo más de 18 y habiendo... Eh, pasado cuatro meses. Pasado cuatro meses de tu último refuerzo. Exactamente. Y con esto de activación de, de esta quinta aplicación o tercer refuerzo, vemos también mucha gente, por esto de que tienen que viajar y demás, este, que vienen y se han puesto una sola dosis, o que se han puesto dos dosis y ningún refuerzo. Entonces... Claro. Está claramente demostrado que el impacto en la disminución en el número de casos graves y en las internaciones es producto del refuerzo. Si no tenemos refuerzos aplicados y tenemos solamente uh -huh. las dos dosis iniciales, no estamos protegidos, no es que estamos protegidos un poco, no Nada. estamos protegidos. Y Esto tiene que ver con una cuestión lógica para que la gente entienda. Uh -huh. Si los bebés se dan dosis y se dan refuerzos, si la antitetánica la damos cada 10 años, es lógico que es porque la protección que genera la vacuna va disminuyendo en el tiempo. Claro. Si no damos el refuerzo, esa protección se pierde y estamos desprotegidos. Entonces es una cuestión lógica. Uh -huh. Cuando se indica el refuerzo hay que hacerlo para evitar contagiarse evitar que los grupos de mayor riesgo se contagien y que tengamos internaciones, ocupación de camas y demás. Por ahí la gente dice, yo me di las cuatro dosis, las cinco dosis y lo mismo me contagié. Y sí, pero el tema es que se contagió, pero empezó una enferme pasó una enfermedad totalmente... Ah, tranquila. Este, leve, tranquila, en su casa, sin internarse, claro. sin uh -huh. complicaciones... Obviamente que existen excepciones porque medicina nada es 100% efectivo si no se hubieran controlado un montón de enfermedades, se hubieran erradicado para hablar con propiedad, pero la herramienta que tenemos y que hoy estemos hablando de eh, por favor completen las vacunas que les faltan de COVID, cuando antes hablábamos de por favor esperen para vacunarse, Ajá. me parece que es el mejor indicador, del efecto beneficioso que han tenido las vacunas y del control de la pandemia que han tenido uh -huh. este, y de que tengamos una vida absolutamente normal porque sí, claro. es la realidad, tenemos una realidad absolutamente normal. Totalmente. Iris, y no sé, Agustina, ¿tenías algo más? Sí, eh, no, no sé si querés seguir con este tema, Tano. No, me iba a cambiar, pero claro. como sé que vas por ese lado, te doy a vos el lugar. Porque mañana es 13 de diciembre y, y, si mal no recuerdo, hasta mañana está la campaña que mantienen vigente desde hace varios meses contra Sarampión, Paperas, Rubiola, Polio, ¿no? Sí, hasta el 11 de diciembre, ah, okay. ayer. ¿Terminó La campaña entonces? finalizó ayer, pero se va a seguir eh, ofreciendo esa dosis adicional, pero solo de, de triple viral, contra sarampión rubio y la paperas, para aquellos que se quieren vacunar, pero por distintos motivos no pudieron acceder. Bien, no. nosotros sabemos que hay un núcleo que no se quiere vacunar, pero hay otros que no han tenido posibilidad eh, de acceder. En ese caso se les va a ofrecer la vacuna para poderla recibir, eh, es decir, que va a seguir estando disponible durante la temporada de verano, digamos. ¿Y con, la qué, vacunación, porcentaje, digo, ¿con sí qué porcentaje concluyo? terminaron, Iris? Todavía no, no están todas las dosis cargadas, pero alrededor yo creo que va a terminar en un 67, 68% de, de los chicos, de Ajá. un total de mil creo que era el número, serán unos 68 mil a 70 mil niños que recibieron la dosis adicional en un contexto muy complicado, muy complicado porque nunca se había hecho una campaña a esta altura del año, Ajá. porque nunca se había iniciado una campaña un día sábado, nunca se había hecho una campaña con tantos feriados prolongados como hemos tenido, eh, es decir que eh, la verdad que el momento del año para realizar la campaña no fue la mejor decisión, eh, desde, desde el punto de vista de, de quienes decidieron la campaña de vacunación a nivel nacional y eso se ve reflejado en, en los grandes centros urbanos. Hacia el interior uh -huh. de la provincia, eh, a ver, La Paz tiene vacunado el 96%, Santa Rosa el 92%, el Valle de Uco más del 80%, pero en, en el o sea, Gran Mendoza son cuesta. los lugares... Eh, donde cuesta más avanzar con la, con la vacunación. La gente está cansada también, sí, ¿no? Claro. De escuchar de vacunas y de campañas. Sí. Eso es real y, y está en otra sintonía en este y momento. Y los chicos con las clases se desconectaron. Que a lo mejor es, hubiera sido en, en otro momento del año la posibilidad de captarlos tanto a ellos como a los padres de otra forma, ¿no? No hemos ido a las escuelas. Hemos Ajá. ido a todos los jardines, a todos los CEOs y han habido varias eh, negativas a vacunar. Ajá. Este, o sea, de ir a colegios donde teníamos que vacunar 120 niños y que ese día manden 50. Mm, claro. Obviamente que, que siempre buscamos la instancia del consenso, del convencimiento, más mm. allá que las vacunas son obligatorias, pero bueno, creo que habrá que reforzar eh, el mensaje de que estamos en un alto riesgo de reintroducción de sarampión, que estamos con mucha circulación de turistas, con claro. mucho flujo en una época de vacaciones de gente que va y viene y así como va y viene, uh -huh. siempre decimos las enfermedades están en un avión de distancia. Iris, gracias por el tiempo, te mandamos un gran saludo, siempre muy amable. Gracias a ustedes y si no los veo, felices fiestas, feliz año y les Igualmente. confirmo que el año que viene continúan al aire. <risa> gracias Iris, muy amable. Menos muy es menos mal, ya nos da cierta tranquilidad, ya puedo salir a comprar pan dulce.